Entonces, encuentro una posición donde mi espalda está recta, mis piernas se sientan cómodas, y voy a dejar que los brazos descansen tranquilos y suaves, ahí al lado del cuerpo. Un poquito el cuello para soltar. Inhalo profundo. Y al exhalar, dejo que poco a poco mi mirada se concentre, se relaje. Pestañando suavemente, tomo conciencia de traer mi mente, mi corazón. donde está sentado el cuerpo, observar el aire fluyendo en cada inhalación y en cada exhalación estoy entrando en un agradable y profundo estado de relajación. Puedo observar el cambio que va pasando por el cuerpo. Como esa suavidad de la respiración. Lanza los pulmones y a todos los órganos internos con suavidad, con calma. Todo se relaja, se refresca, se tranquiliza. observando a mi cuerpo sintiéndose cada vez más liviano suelto las tensiones cada vez más tranquilo esa agradable tranquilidad está ahora en todo el cuerpo todo se siente fácil relajado suave tranquilo y poco a poco me permito regresar hacia adentro a mi espacio seguro mi propio corazón donde me siento completamente como cada vez más experiencia de quién soy vaya despertándose al volverme a sentir como esta alma Soy yo como una estrella brillando en energía espiritual de paz de esperanza. de alegría. Yo soy luz. Y disfruto esta claridad que vuelve a brillar en mi corazón. Disfruto de este instante donde vuelvo a ser consciente de quién soy. Poco a poco voy soltando del corazón. Los miedos la bulla que trajo la opinión de otros sobre mí sintiéndome cada vez más estable conmigo misma en paz con lo que soy con lo que siempre sido con lo que siempre las paces conmigo regreso a ser mi confidente por unos instantes dejarme explorar esta amistad con el ser que soy dejar que ese cariño respete siga en mi corazón reconocer tantos logros que he logrado en mi camino sentir mi fuerza espiritual dándome Estabilidad, me siento, a salvo en amor, en confianza conmigo. del pelo, del rostro, del cuerpo, de esa imagen cambiante, yo, el alma, este ser capaz de afrontar lo que sea. Me siento así en un profundo contacto con esa confianza Sintiendo que el alma que soy tiene tantas facetas, tantos tesoros que acceder. Yo. ingredientes esenciales de mí misma, la alegría más profunda, natural, una alegría que no es vulnerable, que no depende de las situaciones ni de los demás. Es una alegría espiritual, una fuerza de esperanza, de armonía, de libertad, es el canto mismo del alma que soy, volviendo a despertarse su conciencia original me permito sintonizar mi mente mi corazón todo mi ser en esas hermosas sintonías de alegría. Sintiendo como con cada pensamiento feliz el alma revive su baile, su danza interior con mi propia melodía. Espacio de libertad donde puedo crear los pasos, los colores, las experiencias que yo quiero. donde nada ni nadie necesito opinar soy libre soy feliz y dejo que esa danza de felicidad cubre vida en mí aquí dentro el alma baile en libertad mi propia sintonía espiritual la tonada personal del alma recordando mi propia felicidad olvidada esa fuerza que le da sentido al alma, soy un danzante por esta vida, un alma alegre despierta y me permito seguir volviendo a despertar mi propia canción en el corazón. De alegría, de gozo, soy feliz, soy libre, mi danza, desde adentro desde este estado donde puedo escuchar al ser con tranquilidad con compasión sin criticarlo, escucharme, puedo sentir en el alma, en la parte del ser que es sutil, ¿Qué es Luz? ¿Qué es lo que el alma necesita tomar de la fuente del alma suprema de Dios? El alma que es la base de la vida, que soy yo, necesita cuidado tanto como cuido al cuerpo, el doble el alma necesita también mi ser, mi esencia. Visualizo que el alma suprema es como un médico que puede darle al ser, al alma, aquello que necesita para sanar. Ese es lo que siente el alma o las heridas que se sienten en el alma a nivel físico puedo intentarlo todo pero todavía es herida está ahí Y a veces uno solo quiere distraerse, olvidarla. Pero ahora, en este estado de paz, escuchándome tranquilo, me doy el chance sanar al alma y aunque la herida sea grande este médico supremo el alma suprema es todopoderoso Por lo que tomo con humildad su ayuda para sanar suavemente siento una suave fumada espiritual que va llenando esa herida de lo que necesita para cerrarse, como si recibiera la vitamina del alma, que la nutre, la fortalece, la alimenta, es como poco a poco darme el chance de sentir ese alivio interior de esta pomada y compañía del alma suprema. Del Y en este estado es como si el Ser Supremo, como mi doctor, interior me diera el permiso de descansar de todo lo que tengo que hacer por otros y darme un tiempo para el ser darme un tiempo para mí resolver. Nada de qué ocuparme, preocuparme. Es un tiempo para recuperar mi propia fuerza interna. Hacer la culpa de pensar en mí y de escuchar que hace bien tomar un tiempo para mí. cuán agradable es sentir que aunque sea por unos momentos no tengo ninguna carga, nada que hacer, nada que resolver solo estar en total paz, tranquilidad, bienestar. A veces pienso que ir de vacaciones liberar a mi mente pero es este médico interior el que me ayuda a liberar mi mente ya Desde este estado, recupero el poder del respeto por mi propio ser. Del amor por el propio ser. y de reconocer cuán valioso es este ser que soy y que está aquí en un espacio para sí mismo aunque haya lluvia aunque sea tarde porque este es el espacio para mi ser y sí, lo que yo soy es valioso. Y voy a volver a ponerme de prioridad en la lista de mi propia vida este ser que soy yo va a cuidar lo que es en su interior en el alma profundo sintiendo el beneficio de esta meditación en todo mi ser en el alma en el cuerpo en el grupo como me siento ahora Gracias. Voy a terminar con este librito de Compañera de Dios, con el mensajito para hoy. Muy interesante, dice. Las personas se ven atraídas por cualquier posible experiencia de amor. ¿Cierto? Y a menudo se quedan aferradas a ella surge el apego y esta este apego les absorbe entonces Daddy Yankee que es la directora la dice yo nunca fui atraída a nada o a nadie de esa forma siempre he rechazado ese tipo de amor que algunas personas ofrecen con alguna condición, o por algún estatus, o por algún título. Creo que nunca fui detrás del amor de nadie, ni siquiera en el momento de mi mayor búsqueda espiritual. Nunca lo esperé de mi padre, de mi madre, mi marido, mi gurú, mis amigos, ni ningún otro. Siempre tuve, sin embargo, un deseo muy profundo de sentir el amor de Dios. Los rezos, oraciones y adoración se iniciaron con la, con la esperanza de recibir algo de Dios. Es como un impulso, un deseo de experimentar el amor de Dios. Porque en la personalidad subconsciente guardamos la experiencia de lo que es el amor perfecto. Ya que en algún momento hemos tenido esa experiencia, y seguimos buscándola. Y es justamente por esta profunda experiencia interior que siempre estaremos insatisfechos con cualquier tipo de amor falso. Y aunque el amor falso pueda funcionar por un corto tiempo, finalmente siempre sentiremos que algo nos falta. Y que lo que estamos experimentando no es amor auténtico y verdadero. Y entonces nuevamente se emprende la búsqueda. Nuestra búsqueda del amor perfecto finalmente nos impulsa a encontrar y experimentar el amor del alma suprema.